Nosotros que estamos en este planeta que es un misterio, que por qué estamos acá y hasta cuándo vamos a estar. La vida pasa tan rápido, la vida nuestra no existe en relación al misterio del universo. Yo era más que nada el típico sueño de niño, ¿cuál es el astronauta, de todas esas cosas. Era medio difícil ver las cosas de arriba, entonces decidí un poco verlas desde abajo. Es una belleza, yo la primera vez que llegué acá y me llevaron una vez a, un, a una visita nocturna y eh, yo no me quería bajar. Cuando vos entras a, a descubrir todo lo que hay, cada vez crees más, crees más, crees más, y vas cubriendo cosas. Por ahí nosotros nos creemos que somos todos, pero en realidad no somos nada. Cualquier estrella está un año luz, dos años luz, cinco mil años luz, nosotros con los telescopios observamos el pasado, Esta estación pertenece al Oafa, o sea, a la Universidad. Nada más que nuestro régimen de trabajo es solamente acá. Una semana acá y una semana en nuestro hogar. Pero hay otro personal, que son los docentes o científicos, que por ahí tienen que venir a cumplir una semana, pues siguen trabajando en el Oafa. En nuestro caso, que somos el parte de Mantenimiento, no. El día martes es el día de recambio de todo el personal, del personal de mantenimiento, el personal de cocina que viven en Barrial y los que venimos de la ciudad capital y nos quedamos hasta el otro martes. Nos traen de la ciudad en un combi de la Universidad. Llegamos acá al mediodía, nos pasamos todos los, los inconvenientes y la, las cosas que hemos tenido en la semana nuestra. La gente que está anteriores en esa semana se va baja. Este debe ser uno de los o el único, puedo decir, instituto de la universidad que no cierra por vacaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos programas que hay que observarlos y que son muy interesantes. Estamos a 2.400 metros de altura, uno de los mejores cielos de la Tierra. No por casualidad, en este momento hay dos observatorios. Este fue inaugurado en marzo del año 65 y el observatorio vecino en septiembre del 86. Estamos organizados por instrumentos. Entonces, hay un grupo que se encarga del telescopio astrográfico doble, que es el instrumento con el cual se ha realizado la parte observacional para el Programa de Movimientos Propios. Un proyecto que comenzó en el año 65. El observatorio este lo puso la Universidad de el Columbia en conjunto. Al cabo de 10 años Columbia se fue y es cuando entra a participar a la Universidad Nacional de San Juan. En el año 2000 nosotros observamos así lo abierto, con la cúpula totalmente despejada. En invierno con 5, 7, 8 grados bajo cero, era estar toda la noche con el ojo en el ocular tratando de seguir la imagen de un asteroide o de observar un movimiento propio. Finalizaba la observación y teníamos que hacer revelado las placas. Para mí era una satisfacción que ahí estaba el asteroide o el objeto que nosotros queríamos que apareciera. los que hace años que estamos en contacto con ese telescopio eh, le conocemos los ruidos. Por el ruido que hace sabemos qué está haciendo el telescopio. Este, y bueno, llegar a ese tipo de relación con, con algo, por lo menos para mí, significa, significa muchísimo. ¿no? Que cumplieron los 50 años de haber mantenido este programa, que no es poca cosa. La gran contribución que se ha hecho a la astronomía es una, la publicación de un catálogo que contiene un poco más de 103 millones de estrellas, eh, cuyos movimientos propios están determinados con material obtenido en el sector. vengo de chico acá, como mi papá trabajaba acá entonces a partir de los 7, 8 años ya, ya veníamos por ejemplo algún fin de año o navidad veníamos y la pasábamos acá con con mi hermano y mi mamá, con mi papá que le tocaba quedarse acá Somos una familia, estamos 7 días conviviendo con las personas acá de a poquito vamos apreciando a las personas conociéndolas y es cierto no eh, la convivencia también hay que saber llevarla no todos somos iguales no todos pensamos iguales no todos en ese momento tenemos la misma situación de vida o personal no dejamos de que ellos de sus problemas sus preocupaciones y todo lo demás lo traigan a la mesa o el almuerzo la cena cuando llegamos el día martes nuestras preocupaciones y todo lo dejamos afuera y acá venimos a trabajar y, y tratamos de estar bien, nunca con una cara larga, triste. Si vos estás en un lugar que no estás cómodo, este, todo lo que haga o lo que piense nunca te va a salir bien, quizás. Y tratando de estar más o menos llevando una armonía, este, las cosas cambian bastante, ¿no? Personalmente es una gran satisfacción porque estoy en lo que me gusta, eh, ...lo que estudié, lo que sé hacer, etcétera... ...por otro lado está el aspecto familiar... Eh, ...en los que vamos con este ritmo de subidas... ...de una semana al mes... ...y hay muchas cosas que nos perdemos... ...muchas cosas con mis hijos... ...porque cuando yo llego a Barrial ...cada vez están más grandes... Eh, ...se pierden fechas especiales sí. en la escuela... ...se pierden cumpleaños... ...como yo me he criado con mi papá... que este régimen, Entonces yo ya sabía que me tenía que olvidar los eh, cumpleaños, fiestas, me he criado con la falta de mi papá dos semanas por mes. Cuando yo cumplí 18 años, nueve años había estado mi papá conmigo y 9 años no, ¿sí? por el régimen. Si por un lado uno se aleja de la familia, por otra parte está esto, más de 103 millones de estrellas que de alguna manera uno y colaboró un poquitín, este, por lo menos para saber algo de la astrometría de una estrella en particular. ¿no? frase célebre que nos decía el doctor Carlos Rico Sesco: cada vez que descubrimos algo nosotros nos damos cuenta que más somos por lo misterioso, que es el infinito, que es el universo. El nombre del lugar era Estación Astronómica de Altura El Leoncito. En el 1990 la Cámara de Diputados de San Juan le sugirió a la Universidad Nacional de San Juan que le pusiera el nombre de Carlos Ulrico Cesco. El doctor Carlos Ulrico Sesco y el ingeniero José Augusto López, esas dos personas fueron los pioneros que este observatorio que ustedes están conociendo ahora estuviese acá en San Juan. A mí el doctor Cesco me enseñó a hacer el dulce de leche. Diez litros de leche a fuego medio, un pocillo de porcelana en el fondo de la olla, una cucharada de bicarbonato para darle color y después canela en rama. La receta que te estoy contando que me dio un astrónomo. Bueno, eh, trabajo en el Observatorio astronómicos Félix Aguilar, que depende de la Universidad Nacional de San Juan, y soy representante de la universidad ante el comité científico, juntamente con el CONICET y la Secretaría de Investigaciones de la, de la Nación. Fue muy lindo, hermoso. Primero fuimos por dos años, el contrato me lo hicieron por dos años. Bueno, después me quedé casi 40 hasta que me jubilé. Pero fue maravilloso, maravilloso. Lo que tiene San Juan es que no es húmedo, es seco, llueve poco, y que el cielo es muy limpio, realmente las estrellas se ven como puntos luminosos. La verdad que la primera impresión que tuve cuando vi el cielo era, wow, esto es algo raro que nunca había visto. Me impresionó la Vía Láctea muchísimo, se ve espectacular, la tenemos casi acá arriba nuestro. Esto es súper importante, aparte no es solamente a nivel nacional sino internacional. ...cada vez va creciendo un poquito más... ...se van incorporando cosas nuevas... ...como las visitas nocturnas a cielo abierto... ...que eso al turista le llama muchísimo la atención. Poner el ojo en el ocular y ver objetos... ...que están a 15.000 años luz... ...o cuando le explicas eso la gente... ...está viendo una imagen que salió... ...en esa edad del tiempo... ...muchos vienen por una segunda o tercera vez... ...porque dicen que se quedaron con un poquito con un gustito a más... Cada estrella tiene su significado. No solamente ves muchas estrellas en el cielo y nada más. Ves muchos significados en el cielo. Esto es maravilloso. En algún momento uno, un regalo de cumpleaños fue unos, fueron unos binoculares que me regalaron mis papis y eh, fue mirar el cielo en forma permanente. Recuerdo cuando era chico que en más de una oportunidad mi papá me tenía que bajar de arriba el techo de la casa, que me las ingeniaba. No teníamos terraza en mi casa, ¿no? Yo me subía al techo de alguna manera eh, y de allá me bajaban. Me gusta muchísimo lo que es esta... Estás como este bosquecito, este es como como si fuese, no sé, una segunda casa donde me siento muy cómodo. Yo siempre les digo, eh, espero que les guste porque está hecho con amor. Entonces, en el turno que estamos nosotras, siempre nos han puesto el turno del amor, porque sí. yo siempre les digo, todo está realizado con amor. No se hace con amor, ¿no? Lo que tiene la astronomía para mí de, de bueno es que nos conocemos todos y todos somos amigos. Que tengo amigos en todas partes, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo. A mí me quedan pocos días para estar acá, se me está cumpliendo un ciclo este, y me a extrañar, voy a extrañar mucho. Yo siempre lo comento así, que si hubiera una segunda vida, ¿no? es algo hipotético, yo haría nuevamente este trabajo.